Luego de meses de trabajo, más de 1500 niñas y niñas desplegaron por la senda del carnaval su talento y alegría durante el desfile del carnavalito que recrea el desfile magno del Día de Blancos, donde los participantes presentaron coloridas y admirables creaciones a través de las cuales reafirmaron su amor por la cultura y la conservación de esta fiesta, catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo que hemos hecho es... Eh... Poder salir al carnaval y mostrarle a la gente cómo hacemos eh, los instrumentos con material reciclable. Pues me ha parecido muy bien, es la primera vez que lo hago y ha sido muy chévere para mí. Nosotros representamos a nuestra ancestral, la Laguna de la Cocha. Es una fiesta... Lintiraimi, la fiesta del sur, los invito cordialmente a todos ustedes, a nuestros turistas para que vengan y nos visiten a nuestro querido pasto, a la fiesta más grande del sur. Que iba pasto, carajo. Queremos representar a los indígenas, por eso llevamos sus vestuarios y la iglesia es por medio de representar que los españoles nos llevaron a la cultura, a la religión. Católica. En una jornada que se caracterizó por el respeto y la tranquilidad, miles de espectadores con sus aplausos reconocieron el talento de los participantes, quienes presentaron comparsas, disfraces individuales, colectivos, murgas y carrocitas, exponiendo la identidad andina que caracteriza al sur de Colombia. Fue muy... Muy especial porque, pues, eso toma mucho tiempo en sí, y para ser muy chiquitos, tienen mucho talento y tienen un futuro muy grande por delante. Hermoso todo y que, que ellos son ejemplos de los de los adultos. Miramos varios eh, colectivos, varias, eh, varios niños inspirados y que les encanta disfrutar el carnaval. Este jueves 3 de enero, a partir de la una de la tarde, se realizará el desfile de colectivos coreográficos que recorrerá la senda del carnaval desde la avenida Boyacá hasta la Fuente de la Transparencia.